¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están? Espero que estén de maravilla pues yo estoy bien de estar aquí con ustedes otra vez ya saben echándole ganas a esto de la fotografía. Pero, pero, pero, eh, estamos en un lugar donde no era Porque se atascó íbamos a hacer la sesión En lo que era la ex fábrica de harina lado sí. ex fábrica de harina Pero pues estaban haciendo una producción Y por lo mismo de que ya estábamos en el día Quisimos aprovechar Nos tuvimos que venir acá a Polanco Ella es azul Azul, ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bueno, no es tu primera vez Así que, ¿Cómo estás? Hola chicos, pues muy bien La verdad emocionada por participar contigo en una sesión de fotos Ya veremos cómo, cómo su surgen estas ideas, ya que se cambió completamente la, la dinámica. Totalmente. De algo rural a algo pues la ciudad, ¿no? Y pues veamos con la, el 100%. <risa> con todas las vibras con como todo. tiene que ser y pues a ver qué tal nos sale esta sesión. Pues este es el outfit que tenemos planeado. Lo teníamos más planeado para lo que era, como dice Azul, algo más urbano, más rural. No se pudo, así que vamos a ver qué podemos sacarle de provecho a este outfit. Ustedes opinarán el resultado también. ¿Va? ¿Estás listo Azul? Listo. Entonces vamos allá. Thank you took the little the little the little All right. Y pues bueno amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que les esté gustando este video, pues la verdad yo lo estoy disfrutando. Encontramos unos bonitos lugares por ahí que estuvieron bonitos la verdad. Y pues tú, ¿cómo te estás sintiendo Azul? Muy bien, la verdad es que es una gran compañía, es un gran fotógrafo, pero bien <risa> divertido, bien todo. Aunque caminamos mucho y pues ya estamos ya dando las últimas. Ya estamos cansados, hambrientos y todo. Totalmente, pero ya vamos a terminar con esta segunda sección. Y pues este, vamos a ver si podemos sacar ya para terminar con esto. Esperemos si el resultado les gusta darle. A darle como tiene que ser, ¿sale? Pues sigan ahí bien el video. Chao. I'm not afraid of Amigos y amigas cómo están, espero que estén bien Espero que hayan disfrutado de este video La verdad salieron más cosas de las que se planeaban Pero bueno ya estamos para comer Ya estamos aquí listos para descansar Todo eso, Azul ¿Cómo te sentiste? Cuéntame qué, qué show Pues súper bien, como ya lo había dicho <risa> Está súper bien la Me encantaron las fotos La verdad es un buen fotógrafo A pesar de que te sientes, bueno más bien te sientes muy bien con él Porque te da indicaciones, te ayuda a ver mejor y todo, y la verdad es que me sentí 100% con, pues, confiada, a gusto, y todo. Bueno, este muchísimas gracias, realmente muchas gracias. Ese tipo de mensajes, ese tipo de cositas son las que te animan a seguir adelante, a seguir echándole ganas a este tipo de cosas. La verdad estuvo súper bien, la verdad esto se salió hasta cierto punto creo que de control, ¿no? Sí, hubo estuvo... un momento que dije, bueno, ¿qué pasó aquí? Sí. Llegó demasiada gente, había fila, obviamente... Es domingo, ¿no? Y es como sí. lo normal Pero siento que sí, un poquito Estaba muy tranquilo el día Pero ya después sí. se votó Totalmente, oye, estaba bien tranquilito Y se empezaron sí. a llegar muy difíciles. Pero bueno, eso ya no es tema de aquí eh, Espero que les haya gustado, denle manita arriba Suscríbanse, compartan Y échenle ganas a todo lo que tengan que hacer Proyectos, todo, todo, todo No se rindan, ¿va? Mírala a ella en sus redes sociales Aquí abajo les dejo su Instagram Ahí para que la sigan, ¿Algo más que agregar? No, bueno. pues ya estamos así y pues yo quiero darles una pequeña recomendación